Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 2 Derecho. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el décimo segundo periodo. Tiene como prerequisito la asignatura Taller de Investigación 1 Derecho. La asignatura desarrolla las competencias Aprendizaje Autónomo, Gestión de TIC y Mentalidad Emprendedora en el nivel final de formación logrado. En virtud de lo anterior, su relevancia radica en que permite el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad investigativa, el manejo de herramientas tecnológicas para la investigación y el liderazgo. Asimismo, desarrolla la competencia específica de investigación en su nivel o grado de comunicación de resultados y acceso y uso de la información. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, lineamientos para la elaboración del plan de tesis, instrumento de recojo y análisis de información para los enfoques cualitativos y cuantitativos en la investigación, criterios de calidad y ética en la investigación, pautas para la redacción del documento de investigación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de completar la elaboración del plan de tesis, sustentarlo y ejecutarlo luego de un proceso riguroso de recojo y análisis de información, respetando los criterios de calidad y ética en la investigación. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.